mitad del libro de Scrubs, aunque realmente yo no lo estoy tocando como lo toca Scrubs lo ¿vale? estoy tocando, digamos, evidentemente me lo, me lo he estudiado de aquí, pero le he introducido muchas variaciones vale. Eh, se llama Home Sweet Home y bueno, es uno de los temas que más me llamó la atención cuando empecé a escuchar bulgurras y tal me me llamó la atención porque me, me, era muy chulo, un tema bastante chulo. Lo que tiene de particular, que está afinado en drop C ya os digo exactamente qué es lo que hay que hacer con drop C aunque ya en algún vídeo lo, lo, lo he comentado, y es un tema que yo diría que es para, para principiantes, eh, en cuanto ya dominas un poquito los roles, y sobre todo si tienes algún tipo de, de conocimiento de guitarra, te va a resultar fácil, ¿vale? No es un tema difícil. Es, básicamente intervalos de, de tercera de, en, de do, porque el tema está en do y un acorde sol séptima súper chulo que mete, ¿vale? Y lo demás pues muy muy sencillito, realmente no, como he dicho, eh, principiante de 4 o 5 meses estudiando banjo, sobre todo si tienes algún conocimiento sobre guitarra, lo sacáis. Este fue, sería prácticamente el segundo o tercer tema que, que fui capaz de tocar con el banjo. Bueno, pues no digo más tonterías y os pongo aquí el vidrios. Ya. Yeah. Sencillito. Bueno, pues eh, los rudimentos que vamos a usar. Lo primero es eh, afinar el banjo en, en drop C, que es la misma afinación estándar pero la cuerda cuarta en Do. ¿vale? La cuerda cuarta que normalmente está en, en Re, pues lo que hacemos es bajarla un tono completo de manera que al, al aire suene Do. Y esto, con esto se consigue que al poner tengo el acorde Do completo. ...sin necesidad de pisar la cuerda cuarta. Eso, para otros muchos temas, da mucho juego. En este caso, eh, sobre todo vamos a usarlo en cuando pongamos el acorde quinto... ...que eh, otro rodimiento que vamos a tener son... Eh, ...el acorde primero, que va a ser Do... ...el acorde segundo, que va a ser... ...segundo, que es la cuarta, que va a ser Fa... ...y el acorde quinto, que va a ser Sol, como es natural... Y solo, en vez de ponerlo aquí, el formato eh, F de toda la vida, vamos a poner este. De hecho, lo vamos a poner sin esta cuerda. Así. Es decir, cuarta en el segundo traste, segunda y tercera, tercera y segunda al aire, y la, y la primera en, en el tercer traste. Es un sol séptima. En cuanto a Rolls, vamos a usar forward, backward, ¿vale? Todo el rato, ¿vale? Y, y esto es backward, forward. forward. lo voy combinando un poco a, a, al azar, vale, no, no estoy siguiendo ningún patrón. Bueno, y el otro rodimiento, o sea, acordes do fa sol séptima y en cuanto a otro recurso de vamos a es intervalo de tercera, que son estos en do, vale. Estoy tocando solamente la primera y la segunda cuerda y son primera en el segundo traste, segunda en el primero, tercero, tercero, quinto, quinto, séptimo, séptimo, perdón, séptimo, sexto. Este sería de, de, de sol, pero estamos en dos. Noveno, octavo, décimo, décimo. Y ya está, ¿vale? Primero, segundo, primero, tercero, tercero, quinto, quinto, sexto. Séptimo, sexto, noveno, octavo, décimo, décimo, ¿vale? Eh, se me ha ocurrido que para practicar esto, porque es básicamente lo que vamos a estado usando todo el rato, podéis hacer esto. Es decir, primero, eh, combinando quinta y el intervalo correspondiente. Que ya suena la canción un poquito, ¿vale? para que se nos quede muy bien en la cabeza y así nos equivocamos menos. Bueno, y corto y vamos a la siguiente parte. Bueno, y en esta parte ya vemos el tema como tal. El tema está dividido en, en dos secciones y eh, las dos secciones eh, cambian un poco. Digamos, las dos secciones están divididas a su vez en una parte primera y en una parte segunda y la parte segunda coincide en las dos, ¿vale? Es decir, que solamente nos tenemos que aprender la primera sección de la parte de la parte primera y la primera sección de la parte segunda, porque lo, luego lo otro se repite. Bien, entonces, empezamos con... Esta sería la sección A de la primera parte. Y lo que hago es... Aire, primer traste en la segunda cuerda, aire en la primera, y ahora... Hay que meterla también. Meto aquí el acorde FA, ¿vale? Para facilitar, como estoy así, estoy poniendo el primer intervalo este que habíamos dicho de DO, primera en el segundo traste, segunda en el primer traste, sin mover esto, simplemente poniendo el dedo corazón en el segundo traste de la tercera y el meñique en el, en el tercer traste de la primera, ya tengo el acorde FA y tengo que mover menos los dedos. Cuanto menos mueva los dedos, menos posibilidad de equivocarme y más, más rápido les puedo alcanzar. Ahora me voy a ir a Fa aquí abajo, pero no voy a poner el Fa completo, sino solamente el intervalo que sería eh, primera, primera cuerda en el sexto traste, segunda cuerda en el sexto. E ora... Ma che metto pellisco? viene la parte más chula de todo el tema que es do intervalo de do aquí en el quinto traste y este otro intervalo que es do también, pero en el traste segundo, primero y meto el acorde de sol séptima vale, y este... Este sonido suena súper chulo, para mi gusto, por lo menos. ¿Vale? Aquí estoy pulsando la cuarta en el, en el segundo traste la primera en el tercer traste y la tercera en la segunda al aire, ¿vale? Y, lo, y al hacer esto lo que hago es bajo un traste y lo vuelvo a poner donde estaba. ¿Vale? Esto lo repetiría. Otra vez. Y ahora vendría la parte 2. Eh, o la sección 2, más que la parte 2. La sección 2. Paro. Bueno, y en la sección 2 vamos a partir desde el intervalo este que hacemos aquí, en el traste quinto. que hacemos... Usamos tres veces, tres pellizcos, que incluso podemos meter la quinta también, y ahora nos vamos a ir al traste décimo, y estoy haciendo un backward, vale yo lo que hago es combinar backward aquí y aquí forward, y aquí backward, y aquí forward otra vez de manera que hago. O. ¿Vale? Y ahora volvemos a repetir. Repetimos lo mismo lo O Repito esto completo. O oh. Y este es el tema completo, ¿vale? Es de los más sencillitos que, que se pueden hacer. Y súper chulo, además. Muy melódico, muy, muy bonito. Bueno, lo toco entero.